Gracias, amado Yerjan y amables televidentes. Todos aquí nos conocemos. Me conocen los del movimiento. Yo los conozco a su gran mayoría. Y reconozco que desde temprana edad, que soy parte de una familia muy politizada... Reconozco los movimientos populares en San Francisco de Macorís y en el país. Lo que nos ha llevado a tener como estigmatizado de que cuando yo iba a San Pedro de Macorís o a La Romana en mis, labores priva eh, en mis labores privadas, me decía, ah, pero este es de lo tira piedra de Macorís. Este es de lo quema goma de Macorís. Si usted se ha sentido orgulloso de, esa, de ese mote, yo lo felicito a usted que tenga tanta eh, seguridad, ¿verdad? Pero yo no creo que usted deba sentirse en estos tiempos que ya se supone superado una serie de, de cosas. Y que hoy, para que a uno se le siga llamando de esa forma, y que fue lo que produjo el atraso principal de que aquí no se establecieran importantes empresas en el pasado. La inestabilidad, la qué sé yo qué. Lo que creo es que ha habido cambios de actitud y de forma de reclamos. Y la forma de reclamo la procuro que sea un poquito más inteligente y que no caigamos en lo que ha pasado en Colombia, Ecuador, Chile, y que recientemente Colombia, creo que hasta hoy, la revuelta no ha tenido cese. No, no se ha parado. No, ¿No se ha parado. Tienen un mes en eso. Yo pregunto, ¿se está <coughs> construyendo en San Francisco de Macorís un movimiento popular en que todos y todas estemos de acuerdo en la metodología de exigirle frente a la autoridad y que la autoridad que ha sido designada para esos fines para cumplir un rol que sea la canalizadora de tales soluciones. Porque, oígame esto, y leía en unas semanas atrás que quisieron acabar con Álvaro Uribe en Colombia cuando habló de revolución molecular. Busquen ese término, es un poco difícil de comprender, pero ya estaba planteado hacía años. Creo que por Félix, un apellido muy eh, difícil de pronunciar, Félix, déjame ver, yo creo que lo puse por aquí. Bueno, lo que hay es que hablar de revolución molecular, recuérdense que las moléculas son partículas muy pequeñas, que gravitan en el universo y que una reunión de moléculas crea, ¿de qué está compuesto un átomo? De moléculas. Entonces, es diferente a lo que pasaba ayer cuando la niñez nuestra, o de Amado, en el movimiento popular de San Francisco de o del país. Y lo que hoy, hay una sociedad que está atendiendo a su situación económica deseada y a una serie de reivindicaciones particulares que se unen a una reclamo general. Y no he descabellado pensar que aquí pudiéramos nosotros caer en lo que es la revolución molecular, que es la reunión de una serie de moléculas que no son en propiamente el concepto molar que se establecía cuando el movimiento era unificado, cuando todos estábamos de acuerdo y que con una ideología estábamos luchando por hacer esa revolución. Ahora no. Ahora son unas múltiples moléculas, que yo lo voy a traspolar para que ustedes me entiendan, a unas múltiples intenciones o intereses particulares, económicos y políticos. Económicos y políticos y políticos. No tenemos en concreto una reunión de voluntad donde el comercio se identifique con un cierre el 14. Que la universidad se unifique en un cierre el 14. Que yo, que nosotros como programa lo apoyemos. Porque son divergentes todos en sí mismos y es un caos. Ahora mismo el movimiento popular no tiene la orientación con el falpo. El Falpo no tiene la orientación con el movimiento popular. Entonces yo me pregunto, ¿qué autoridad tiene capacidad para complacer a uno y a otro con lo mismo? Nos estamos poniendo locos. Y critico con todo el respeto para ser coherente a la autoridad que habiendo procurado solucionar esas demandas, haberle puesto fecha con una, un tiempo tan corto para hoy luego venir a darle oportunidad, que previo a la otra marcha o a la otra huelga que tiene el Falpo, que tiene un reconocimiento nacional, se le avanzan los que ya habían pactado con las autoridades y que habían desistido de las intenciones que ahora se reactivan por incumplimiento de las autoridades del 14. Pero esperemos que aquí este concepto de revolución social que aspiramos todos, esté diseñado con el alto costo de la vida, precios altos, falta de control en la industria, y que nuestros salarios están ...por debajo del nivel de la canasta familiar, cinco veces por debajo. Que el agua sea accesible, que la educación sea accesible. Pero muy por el contrario, lo que se está viendo en Colombia... ...y lo que llamó Álvaro Olives allá, que se estaba generando una revolución molecular... Es porque no tiene cabeza ni dirección. Un grupo opina esto, otro grupo opina lo otro, otro grupo. Y todos están en la calle, cada uno con un criterio diferente. Y por eso no hay con quién hablar ni ponerse de acuerdo. Pues yo espero que ustedes me entiendan mis críticas al orden institucional y al orden social. De que no caigamos en momentos que tenemos que estar en cuarentena. Como han dicho mis compañeros, estando en, en revueltas, en divergencia, sin ningún criterio de desarrollo. Porque ¿cómo se construye el desarrollo? Con la idealización de un proyecto bien consensuado, donde la autoridad se siente frente a los representantes nuestros y se le diga como pueblo, somos los aportantes al presupuesto nacional de tanto por ciento. Y dentro de las cosas que tenemos, gobierno tras gobierno, sin cumplir, están esta, esta, esta, esta, esta. Usted tiene mi proyecto de, o plan de gobierno. Lo va a cumplir. Pero todos unidos. Y si tenemos que cerrar esto, lo cerramos. Pero seamos sinceros. ¿a quién es que sí. vamos a entender que no. es nuestro representante local a un grupo del movimiento, al otro grupo de movimiento, al movimiento popular al, al Falpo organicémonos y hagamos de esa organización verdaderamente una voz de reclamo y que logremos que se nos escuche y se nos cumpla y tengamos por siempre una sociedad franco-macorizana luchadora pero sobre todo caminando hacia su autodesarrollo, no en el desorden ni en el caos, o pretendiendo que nosotros aceptemos una revolución molecular que no tiene cabeza ni con quién ponerse de acuerdo. Bien, gracias a Francis, vamos a los WhatsApp.